Chito Luis somos Cine y en esta ocasión especial desde el corazón del Abasto Shopping nos encontramos en la presentación de la nueva camiseta oficial de la selección argentina traído a ustedes por nuestros amigos de Adidas, que nos trae no solamente la nueva camiseta, sino que nos presenta cómo sería el vestuario, el vestuario de nuestros jugadores antes de meterse a la cancha, antes de jugar en los partidos que nos encontraremos acá, de acá en adelante hacia rumbo a Qatar hacia el mundial, y vemos ahí primero un par de videitos mientras hacemos la fila para poder ingresar, nos sacan una foto con un filtro que nos pone al lado de nuestros héroes, de Di María, de Messi de los mejores jugadores de la selección y una vez que entramos ya van a ver que se parece directamente al vestuario Tiene los lockers, tiene las apis, las camisetas Tiene acá la camiseta de Joaquín Correa Titular ahí con la 19 Podemos escuchar algunas cositas mientras pasamos Porque tienen una pantalla con videitos Tenemos la casaca de Gómez Con el número 17 de Alejandro Gómez Y detrás, detrás de estas camisetas Ahí tenemos de Mariana La Rocket. Tenemos la del equipo Rocket. No, pero detrás de estas, de estas camisetas tenemos algunas imágenes que vamos a estar viendo también. Y a ver quién nos encontramos. La Rocket tiene la número 19. Después tenemos ahí. Un uh, uh, uh, uh, uh. un visor. Un visor para ver en 3D. Cómo sería, cómo sería el lugar. Lugar de donde ellos están, donde nuestros jugadores están antes de meterse en el vestuario. Ahí tenemos la camiseta número 7 de Paul, pero bueno, como les dijimos anteriormente, hay imágenes y detrás de la camiseta de la Rocket. Tenemos a Messi, detrás de la de Di María tenemos a varios más, o sea no solamente la de Messi, a ver si tenemos otros más, a ver si tenemos, ahí tenemos una jugadora, tenemos una jugadora de fútbol, del fútbol femenino, tenemos ahí a nuestra santa querida para rezarle siempre, tenemos la camiseta firmada, no, la camiseta firmada de Martínez, tenemos ahí la de Rodríguez, ¿era la de Martínez la que estaba firmada? Ahí miran, una jugadoraza, una jugadoraza, seguido por... Pablo Dybala con la 21, tenemos ahí a Álvarez con la 9, la 9 tiene, y esta es la pelota oficial que están usando ahora y que están vendiendo ahora, claro que sí. Después tenemos ahí ah, el perfumito, el equipo de mate, el equipo de mate que lleva la selección, la camiseta, los botines principales y ahí tenemos la de Messi, la de Messi la número 10 después tenemos de la de correa y nos encontramos acá. Ah mira puedes hacer girar la camiseta ahí te lo muestran con un Con una especie de visor ahí para pasarle con la mano y lo hace girar. lo hace girar con el sensor eh, es medio raro pero bueno, y nos encontramos dentro del local de Adidas donde acá ya puedes vos mismo adquirir tu camiseta con tecnología AeroReady para que sudes menos mientras corres. La que usan tus jugadores favoritos, los mismos botines pero con diferentes colores. ¿A qué precio? ¡Wow! 16 cascos, 999. Pero si no puedes comprarte la casa acá, nos encontramos en CD Market también, de paso. Vemos un par de funquillos que nos encontramos por acá, como la Darksiders 3. Tenés ahí el juego, tenemos Funko de los Keys, tenemos de Assassin's Creed, tenés también de Doctor Who, tenemos al High Elf de Elder Scroll, después tenemos al de Halo, tenemos al de Overwatch, tenemos más de Assassin's Creed, y qué más, que más, que más, que más de la familia Adams era ese, esos son de la familia Adams. Wow. Esos están bastante copados. Bueno, nos si encontramos, ahí a un sorrento. A ver qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. Otro más de Kiss, otro de Ready Player One y abajo otro de aquí por si no te falta por si te faltaban dos ¿y qué juegazos tienen? Tienen el Sniper Elite 5, Tales of Arise, tenemos el ta, ta, ta, ta, ta, ese Wonderlands está copado, Mortal Kombat 11 Aftermatch. Batman Arkham Collection, uh, ¿no? mira ese Tenés el de Dead Stranding, tenés el de Demon Slayers, que me recopa uno de Hades. Los de Pokémon, el de Pokémon Legends Arceus o Animal Crossing, que ya es un clásico. Tenemos Redout, tenemos Alan Wake, la remasterización. Resident Evil 2, Star Wars. Todos estos son remasterizaciones, por lo visto. Inside Limbo. Y también tenemos acá a Game Store. ¿Qué juegos nos trae? ¿Nos trae Muy todas las sagas de Assassin's Creed puedes tener. Mírate, todas las de Assassin's Creed lo tenés ahí para Play 4. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Far Cry 5, Far Cry 6 God of War Lo tenés ahí El último Tenés el de Spider-Man Tenés Spider-Man Miles Morales Need for Speed Payback Need for Speed Tenemos el Hybrid Era ese Horizon También lo encontrás Destiny 2 Battlefield 5 Y bueno Tenés de nuevo Spider-Man Pero en otra versión Otro más De Gran Turismo Uncharted Collection GTA 5 Minecraft Sims 4 Red Dead Redemption 2 Watch Dogs todos estos juegos están bastante copados. Back for Blood. Bueno, gore Coon Y qué más. Ya con esto nos vamos yendo. Ya vimos la camiseta. Ya vimos los juegos como el Dragon Ball Xenoverse 2. Qué más podemos hacer más que prepararnos un café. Y continuar yéndonos derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por vernos. Y nos vemos nuevamente en Cine Siempre.